Hoy tenemos a un invitado muy especial, hoy tenemos aquí con todos nosotros a Momo, que además nos dedica un tiempo de calidad entre entreno y entreno, entre estrés y estrés, entre jaleos y jaleos. Y la cuestión es que hoy vamos a intentar ver si, si le damos caña a nosotros, si nos da caña él a nosotros o si la caña ya te la está reservando toda para, para virus. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? ¿Cómo, cómo vas de nervios? Bien, bien, eh, tratando de, de dosificar, de a veces te agarra ansiedad de que quieres pelear, a veces querés que se termine ya, a veces decís, bueno, hoy tengo un día de mierda, a veces digo, que, qué buen día que tuve hoy, es como que muchas sensaciones que, que te van dando después de cada entrenamiento y, y de la carga de todos los días. Ahora mismo... ¿Te arrepientes de haber aceptado? No, no, para nada. De hecho, creo que fue la mejor decisión que pude haber tomado. Porque tuve un cambio físico muy importante, porque me volví a sentir deportista después de muchos años, que no, no hacía nada. Eh, y bueno, realmente me siento mucho mejor conmigo mismo, pero no por lo físico solamente, sino por como que comer bien, hacer deportes. Eso, bueno, te cambia la vida, te sentís mejor. Eh, dejé el alcohol hace... Bueno, ya hacía bastante que había tomado menos, pero ahora directamente no tomo nada, no... Es como que tengo una vida mucho más sana y eso me, me hace sentir mejor conmigo mismo. Eh, la... Ahora mismo, que... Para que la gente se haga una idea, faltan... Hostia, hoy estamos a día 15... Hostia, 10 días de... 11 días. O 10, 10, 10 para la velada. Um, ahora mismo, ¿qué te puede más? El cansancio, digamos físico por los entrenos. Eh, los nervios, porque joder, ya está muy cerca. La responsabilidad de... Buah, tío, es que voy a hacer algo que lo van a ver millones de personas. Eh... El, el miedo, que también puede que haya miedo, ¿no? De, de, de si puede salir mal o bien. Eh, la adrenalina de, ¡buah, tío! Es que yo quiero, est quiero estar ahí ya eh, en el día del evento. ¿Qué, qué, es lo que, ¿Qué es lo que pesa más ahora mismo? Sinceramente, yo creo que es el miedo de, de perder. Creo que eso es lo que con lo que más estoy trabajando ahora. Eh, que, a ver, es justamente lo que yo le digo a todo el mundo, porque todos creen que el miedo en realidad es a que te peguen mal, a que te pase algo a mí eso no me, no me preocupa lo más mínimo, eh, a mí lo que me preocupa es perder, eh, después si terminas en un hospital internado 20 días me chupa tres pelotas, o sea no, no me va a cambiar en absolutamente nada, pero, pero sí el miedo a perder, entonces yo soy consciente de que para enfrentar mi miedo tengo que hacer lo mejor, que es entrenar, tomármelo en serio, trabajar y, y mentalizarme en que solamente puedo ganar, entonces es la única manera de enfrentar el miedo que tengo. ¿Tú? la gente que te conozca más, que te haya visto en directos, que te haya visto... Yo me acuerdo un día que te veía un directo, que estabas con Ibai... Bueno, no, no te veía el directo, veía el vídeo resubido de después, que explicabas un día que ibais en coche y que te habías empezado a pegar con unos en la calle, tal, o sea, y yo lo veía y pensaba, madre mía, yo con este tío, o sea, lo último que quiero es cabrear a este tío, porque si le cabreo... Me... ¡Buf! Eh, entonces siendo un, eh, en el buen sentido de la palabra, eh, un perro callejero un perro duro un ¿sabes? O sea, con, con la piel dura y eh. todo eso ¿tú qué te imaginas? que al terminar el combate cuando estés ahí de nuevo en el vestuario cambiándote para la ducha y tal ¿qué crees que puedes llorar más? Eh, si es que vas a llorar ¿por la emoción de haber ganado o por la decepción de haber perdido? Que sé yo, a mí se me cruzan todo el, todo el tiempo cosas en mi cabeza. Eh, yo soy una persona que a pesar de que tuve una vida redora y que... Y, y que también es cierto de que me peleé mucho en la calle, que en el boxeo no te sirve de nada. O sea, sí. te sirve para, para pocas cosas y yo lo dije, eh, eh, el hecho de todo lo que yo tuve que, que vivir me ayuda a no tenerle miedo a un golpe. Eh, o sea, a mí me han pegado con palos y no... no o sea, ya si me pegaron con eso, con un guante, más no me pueden hacer. O sea, eh, entonces yo digo, te puede endurecer en ese sentido. Pero arriba el ring gana el inteligente, gana el cabeza fría, gana el, el que piensa, el que estuvo entrenando, el que tiene técnica. Y el que no se deja llevar por las emociones. En la calle es todo emociones. O sea, y, y está pésimo pelearte con un tipo en la calle, pero si no te queda otra lo tenés que hacer, que es lo que me pasaba a mí. Y... Durante todo este proceso yo pienso en un montón de cosas. En lo que me costó a mí llegar hasta acá, de que yo vengo de un barrio pobre, eh, de una familia pobre, de, de un contexto muy distinto, y que a mí me costó muchísimo llegar a un evento así. Y que no lo voy a desperdiciar, yo no voy a dejar pasar esto. Que él, que él, él es un obstáculo y que yo lo tengo que pasar por arriba, o sea, no, no me, él es el obstáculo entre lo que a mí me da de comer y... Y el éxito es él. Entonces, bueno, ojo con meterse en, el, en mi camino. O sea, eso es lo que yo tengo en mi cabeza. Es, ok, vos te querés poner en el medio, ponete. Eh, no estoy seguro de ganar, pero que vas a sufrir en el camino, vas a sufrir y te va a costar horrores porque eh, a mí no, no. O sea, no es fácil tirarme. No es fácil tirarme, no es fácil ganarme, no es fácil pasarme, no es fácil en ningún aspecto. Entonces, bueno, ahí yo siempre digo: a mí no me gusta hablar de resultados. A mí me gusta. Hablar de, de, de, del camino recorrido y del trabajo que se hizo. Si uno trabajó bien, si uno hace bien las cosas, también es cierto que vos podés hacer la preparación espectacular, el, el, los esparren de, de tu vida, qué sé yo. Y tuviste un, un mal día, tuviste mala suerte, o lo que sea, y vos decís, la concha, la loro pero hice todo bien, fui el mejor, me siento el mejor, y no fuiste el mejor en la pelea. Qué sé yo. Por eso, viste, el boxeo tiene eso, que se preparan dos meses un boxeador y en una noche. Una, una mano clara de otro y te arruinó todo tu, tu plan. Me has explicado antes que, que, joder, que tú te has peleado en la calle, te has dado en la calle, etcétera, y que eso prácticamente no sirve para nada en, en lo que te vas a encontrar en el ring. Eh, pero la, la pregunta en esto es... Hostia, eh, en alguno de los entrenos que has hecho, en alguno de los sparrings, en alguno de los momentos que te habrán tensionado, ¿te han dado alguna cosa que digas, hostia, esto me ha dolido más que alguna de las, de las que me han pegado en la calle con un palo? ¿O no tiene nada que ver una cosa con la otra? Sí, sí. El, por eso yo digo, el, el golpe técnico, hay, hay un golpe que, que te duele más... A ver, me rompieron la nariz dos, tres veces en este proceso, que no podía ni respirar, la tenía así, y sangre. Eh, y la verdad, son golpes que yo le decía a mi entrenador, poneme algodón y que voy a seguir haciendo sparring, no voy a cortar el sparring. Eh, y, y sí, lo que lo que ve el, el otro, porque lo hemos hablado con, con quien hago sparring, que en el momento se, es un momento de cuando empiezan los golpes de verdad... Eh, la intensidad sube y te estás pegando con un tipo y, y bueno, es saber quién... Bueno, y todas esas emociones, después cuando terminan bajan eh, y hablando, eh, bueno, él me decía, sí, yo no te voy a negar que cuando vos mirás eh, es intimidante, pero yo también sé que vos estás enojado y que vos venís por el golpe y que es mi momento porque vos vas a, vas a venir con todos los impulsos de querer matarme y yo tengo que esperarte. Entonces ahí también dije, bueno, tengo que aprender a dosificar toda esa, toda esa bronca, esa ira que, que bueno, eh, te lo da te, te lo da el carácter. Porque a vos te puede pasar que te den un golpe y que te achiques. Pero a mí me das un golpe y a mí, te, a mí me dan ganas más de ir a buscar el mío que de, de achicarme. Yo no me voy a achicar nunca, pero porque es mi estilo de boxeo. Y me pasó que boxeé contra Musa, eh, un, un boxeador que es un, es un crack. La verdad, pocas veces vi algo así. Y él, yendo a un poquito más de media máquina, eh, me respetó, pero hasta ahí. Y en el segundo o tercer round, no me acuerdo, me hizo una combinación de golpes, me llevó a las cuerdas y me metió un gancho al hígado. Y eso fue. Pero. A ver. Lo bueno es que me recuperé y pude. Me, me pude. Me contaron, me levanté. Eh, pero. Pero ese golpe fue, creo que, uno de los. De los que me dejó más eh, paralizado más inactivo de una pelea porque ahí por más que vos seas el más, el más picante, lo que vos quieras el cuerpo no te da, porque el hígado listo, se corta la circulación de sangre, tu, el cuerpo falla y vos estás con la rodilla hincada en el suelo y, y, y capaz que no te recuperás, ¿eh? porque depende cómo entra la mano, depende en qué tanto le llegó al hígado y ahí se acabó entonces bueno, digo eh, ese fue un golpe muy, muy duro de, de todos los que sufrí en cuanto a cómo vas a salir eh, bueno claro no no esto no sé si se puede decir o no porque claro aquí ahora ya entra la estrategia eh, pero tú crees que vas a salir más eh, a la expectativa a intentar avasallar a Mm, veremos, eh, supongo, o, o, o como mínimo si esto, que esto seguro que sí, si, ha, si habéis trabajado, ¿cómo vas a salir? Mi boxeo es como mis declaraciones, lo dijo mi entrenador, es muy claro. Mi entrenador me dice, cuando yo vi la rueda de prensa, ya me imaginé con lo que me iba a encontrar. Y cuando hicimos sparring, eh, él se daba cuenta de que yo era un toro que miraba para adelante y que iba para adelante, y que si recibía, recibía fuerte y seguía para adelante. Y eso es algo que, que mi entrenador... Eh, está muy tranquilo en el momento de decir eh, este pibe no va a robar, este pibe no se va a chicar y que cuando recibí, recibí fuerte y yo no los sparring hubo sparring donde he recibido golpes duros y sigo no tengo problema, entonces eh, y como son es mi estilo de boxeo, son mis declaraciones es, no hay mucha mística, no hay mucho misterio no hay, eh, bueno no hay dobleces, si no hay engaños, es lo que ves es lo que hay. Tiene fuerza natural tiene pegada natural eh, tiene confianza cada día vas teniendo más confianza se lo va viendo tengo muchas muchas muchas ganas de ver el combate para ver si si bueno si hay más estrategia de la que de la que creemos o no eh, pero tengo unas ganas locas porque claro aquí además se suma que virus claro te lleva un año de ventaja es cierto y una pelea y un, eso un año y además él ya ha estado ante esa gente ante saber que hay tanta gente viéndolo, ha, per bueno, sí, ha perdido, con lo cual ha tam también ha tenido que gestionar esa, esa el haber perdido. No, es que aparte, a ver, él corre con varias ventajas, pero la ventaja mayor es justamente esa, que él ya vivió la preparación, seguramente corrigió errores de la preparación anterior, dijo, esto no lo voy a repetir, esto lo voy a cambiar, en esto voy a mejorar, en esto voy a arrancar en este tiempo... Entonces vos ya dosificás. Yo si ahora me tengo que preparar para otra pelea, yo te puedo asegurar que sé qué haría y qué no haría de vuelta. Eh, y ganaría un montón de tiempo claro. y ganaría un montón de energía. Claro. Entonces él tiene una ventaja muy grande en ese aspecto. Eh, pero a veces, pero a veces yo... Por eso, a ver, siendo él, yo estaría cagado también. Porque eh, enfrentarse contra una persona que está dispuesta a matarte, yeah. o sea... Tenés que. Yo siempre dije, en la calle me gustó. Siempre, siempre dije, en la, en la calle yo prefería pelearme contra el más grande que pelear contra un loquito. A los loquitos no nadie les quiere pelear, saben que están locos, entonces nunca le pegues a un loquito. El grandote sabe que te puede ganar, te va a pegar, te va a decir, bueno, loco, quédate en el piso, no te levantes más. Eh, se acabó. El loquito te puede arruinar, entonces. Yo soy un loquito y, y vos tenés que, y hay que pelear contra un loquito, que, que no le importa nada. Eh, ¿Crees que está crees que está acojonado, Virus? Sí, yo creo que en parte sí. Yo lo, lo, hay, hay, muchos, hay muchos gestos de una persona que te demuestran que, por lo menos respeto, eh, por lo menos respeto. Eh, ya no hablaba como cuando arrancó la rueda de prensa. Eh, creo que él se, encontraba, se encontró con otra cosa, con alguien que iba a seguir un show yeah. y yo no sigo ningún show. yo Hasta el día de la pelea vos sos mi enemigo y yo te tengo que ganar, punto. Después no quise hacer el Disaster Chef y Ibai, que es mi amigo, se sorprendió. Y yo le dije, yo no voy a empatizar con el tipo que le tengo que pegar. O sea, no tengo nada que empatizar, no es mi amigo. Entonces, cuando vos te... Te encontrás con un tipo que te, te, te, te tensa la situación al punto que yo la tenso, que la voy a seguir tensando todo lo que tenga que tensarla eh, porque no es mi amigo y porque no me interesa que sea mi amigo ahora Claramente eh, ese tipo de, de actitudes son las que te demuestran de que... Bueno, no sé si me querés tener miedo a respetarme o lo que sea, pero queda tranquilo que yo no, no voy a hacer un jueguito mediático, no voy a hacer un show, no para nada. Has tenido en hace nada una lesión. Eh, que, que te vi sí. el otro día que decías, hostia, hemos aplazado el lanzamiento del último capítulo del documental porque justo está parado y tal. ¿Qué, qué, ¿Qué fue y cómo la has recuperado? Tuve en la muñeca eh, una. Bueno, fue acumulación de líquido con una distensión ligamentaria. Eh, que bueno, en un momento me, me, me tuve que ir a Argentina a hacerme los estudios eh, me hice resonancia, me hice placa eh, tenía una pequeña fisura en el dedo, en el dedo este eh, cerca del nudillo y tenía en la muñeca, eh, bueno, esto que al principio me asustó un médico de, de allá y me dijo mira, si es eh, rotura o despre no, desprendimiento ligamentario justo en esta parte de la muñeca nosotros tenemos tres ligamentos sí. que están en este, de esta manera, creo. Y me dijo: Si eso se desprende, hay que operar sí o sí porque no se recupera. Entonces ahí son tres meses de recuperación. Me dice: y él, Bueno, quedo fuera de la pelea. Sí, sí, me dice: No puedes pelear con eso. Sí, Bueno, cuestión: eh, que, que nada, que mandé los estudios a que me los vea un, un médico de acá de España, un argentino que está acá en España, y me dijo: Tranquilo, que es acumulación de líquido lo que a vos te duele es que estás golpeando y con líquido y me se ¿te duelen los golpes curvos, verdad? Digo, sí. Me dice, bueno, reposo, no hay nada más que hacer, reposo y en dos semanas lo tener recuperado. Y dice, reposo 10 días porque más no podía frenar de golpear y sigo con dolores, pero bueno, eh, ya es... Con... Me, me lo dijo me entrenador, vas a tener que convivir con esa lesión porque la tienen el 80% de los boxeadores. Oye, eh, ahora te vas a entrenar, vas a ver a Valen, dale, dale muchos recuerdos de mi parte... Dile que no te apriete demasiado eh, Y dile que cuando acabes tú Mira, uno, partidito de pádel, ¿sabes? Cuando ya te puedas liberar Partidito sí. de pádel, luego otro día salimos en bici Y luego, cuando ganes, que vas a ganar seguro Tú pones el asadito y yo pongo las cervezas Y a celebrar De una, de una, de una, sí, sí, sí, dale, dale Tío, de, de verdad que muchas, muchas gracias por dedicarnos eh, tu tiempo Ahora que ya va tan apretado. Y además por haberme por lo dicho tan rápido. Ayer, oye, Momo, ¿te va bien mañana? Sí, de una, venga, tal. Así que, gracias, gracias, gracias. Vale, hermano. Te mando un abrazo muy grande. Y bueno, a toda la gente que está viendo ahí, gracias por el apoyo, gracias por, por el aguante. Hasta luego, amigo. Chao, amigos. Muchas Cuídense, gracias. los quiero, Valen. Metele. Chao, chat, los ¿Qué? quiero.